Nuestra identidad está vinculada a lo que pasa en la tierra, eh, a nuestra forma de producir. La ganadería y la agricultura son anterior a los propios Estados. Y esa es nuestra identidad, me parece que ese es un motivo para, para celebrar como país. Y esta muestra es el producto de toda esa historia, por eso esto va a seguir creciendo. Y quizás edición tras edición nos tengamos que acostumbrar a que siga creciendo porque todo nos indica que el mundo va a demandar lo que el campo argentino produce. Todo lo que Argentina produzca, industrialice y genere valor agregado, tiene destino, tenemos enormes capacidades. Eh, si las energías las ponemos en confiar en nosotros mismos y en confiar en nuestras organizaciones, en nuestras instituciones, seguramente podemos dar mucho más, yo creo, en la unidad de objetivos, en la unidad de propósito. Y bueno, que Dios nos dé la posibilidad o que nos ilumine para, para ser instrumento de esa unidad para trabajar, para producir, porque cuando el campo argentino le va bien, a toda la sociedad argentina le va bien. Agroactiva es pasión, es alegría, es una fuerza intangible que nos impulsa a darlo todo. Los que están hoy acá me van a entender, porque también forman parte de esta comunidad inexplicable y arrolladora. Por supuesto, como les decía, que Agroactiva es un trabajo, es capacitación, es servicios, profesionalización, negocios ilimitados. Lo que hizo grande Agroactiva fue la gente.